Bueno, saludos, soy Israel Banger, en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para ver, eh, para saber si una persona ya leyó nuestro mensaje cuando tiene activada la opción, desactivada la opción de confirmación de lectura. Entonces, eh, supongamos que eh, eh, un amigo está conectado, yo le escribo y quiero saber si la persona ya leyó mi mensaje y pues y para ver si, si ya está al tanto de lo que le escribí o no, entonces eh, para ello yo estuve practicando mucho y hasta que encontré una opción debido que no existe eh, opciones para eso, eh, me ingenié una y creo que es la más correcta y la más adecuada, es como por decir si nosotros nos vamos a pescar y le tiramos un anzuelo, al, al, le tiramos una carnada al pez y él creerá que vas a comer y resulta que no, que es una trampa para eh, para capturarlo, entonces esto es lo que he logrado eh, descubrir en Whatsapp entonces tengo los dos teléfonos conectados uno con esta aplicación y el otro a través del buscador Google lo que voy a hacer es escribir con este ya estuve practicando eh, voy a escribir con este y eh, verán que salen los mensajes los, voy, los vamos a ver aquí pero eh, no nos va a salir la, la notificación de, de lectura. Entonces. Vamos a abrir WhatsApp. Voy a escribir mejor desde acá del, del celular. Para que no me quede. complicado. Entonces voy a escribir. Hola Israel. Hola Israel. Como pueden ver, ya me llegó el mensaje acá, yo ya lo leí, pero aquí me sale la notificación de no, eh, notificación de no lectura, aquí no me salió la notificación de lectura, o sea, no sé si es la, a la verdad él ya lo leyó, pero la verdad ya lo hemos leído porque estamos aquí en el otro celular, miren, y además salgo en línea, pero no sale la notificación, entonces, entonces, qué es lo que vamos a hacer para que... Eh, para confirmar si Israel, este que está aquí, ya nos leyó los mensajes miren que aquí ya los leímos pero aquí no nos sale la notificación de, de lectura no sale en azulito como suele salir entonces ¿qué vamos a hacer el truquito que les dije de la carnada que le ponemos al pez es el siguiente vamos a presionar por un segundo el grabador, esta, este grabador que sale aquí, este micrófono por un segundo y luego lo soltamos miren que aquí ya le llegó el mensaje a mi otro celular pero sale aún así la persona por, por curiosidad va a reproducirlo para ver si es un audio en verdad pero vemos que no es ningún audio entonces igual como eso es un audio eh, sale la notificación de lectura aquí y de esa forma nos enteramos si él ya leyó es todos estos mensajes y el audio que le mandamos a través del audio que es la carnada nos enteramos de que sí leyó nuestros mensajes que están acá. Hola Israel, hola. Entonces, este sería la carnada. Un audio de un segundo. Y eh, él lo que hace es escucharlo para ver si, si, si es algo importante. Entonces, no, con esta carnada nos enteramos de que sí leyó los mensajes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, me comentan y se suscriben para más videos. Y activan la campanita de notificación. Chao.